Estaba en casa cocinando, de repente escuchó. Gracias. Estaba solo. Bueno. Gracias. Perdón. Muchas, muchas, muchas gracias. Me fijo si el celular, el, el, el sonido vecino, no. Venía de ahí. Empiezo a buscar. Chusmeo, abro cajones. Nada. Gracias. Sí. Recontra. No encontraba. ¿Qué será, che? ¡Qué misterio! Bueno, me da sueño y me voy a dormir. ¡Mil gracias! O sea, gracias. Uno, dos, tres, hasta llegar a mil, ¿eh? No, no, no. Una eternidad de agradecimiento. O sea, fa. Y mi casa empezó a decir gracias. Nunca supe de dónde venían, cómo hacerlo parar. Sí. Ah. Ahí estaba, la casa que decía gracias a todo. Gracias a las gracias. Y gracias a esas gracias de los las gracias. ¡Gracias! Le cuento a un amigo, le digo, mi casa está hablando mucho, dice gracias. Y no para, no sé qué hacer. ¿Te dijiste de nada? No lo probaste, ¿no? ¿Sí? Voy a ir a casa ahora por... Tengo que ir a buscar otra cosa, algo... Tengo que ir, chau. ¿Llegó a la casa? Eh, que llegó, gracias. Gracias, alguien, gracias. De nada. Le digo. Silencio. Me siento. Agarro un vasito de agua. No. no. no. No, gracias a tú, de nada. Gracias, gracias a este día, a esa agua que estás tomando. Gracias a todos estos chicos, Sosa. No, ¿qué se nos viene? Gracias, gracias, gracias, gracias, grandes, que esto recién empieza. Gracias, gracias, agárrate, Gracias, gracias. No. Ya conociéndola me daba la sensación de que me quería decir algo. Algo más allá de la palabra. Y me acercaba a algo, viste, era por el living. Me acercaba a decir... Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias. Yes. gracias. Ok, ¿es por acá, le digo? Sí, sí, sí, sí. sí. Yes. Uh -huh. ¿Es algún pensamiento que tengo que tener acá? No, gracias. ¿Es algo que tengo que hacer? Gracias. ¿Algo que tengo que limpiar? Me empecé a tirar y digo no sé, tengo que terminar la tesis. Bueno, bueno, Era hacerme la, limpiar el piso, bien. bañarme, bien. Gracias, pero no sé, regar la planta. Gracias. Sí, la gracias. ¿Sí, regar la planta? Ah, y capaz que para esto vino a decirme que riegue plantas y hay agua, ¿no? Regué y digo, ¡ay, se fue! Gracias, gracias, gracias, gracias. No, se puso a cantar. Llego a la casa. Gracias, baño, gracias. Chorro, chorro baño, gracias. ¿Qué pasó? Chorro, baño, gracias. Que, que, que te explique cómo funciona la desigualdad económica. Chorro, eh, querido. como Chorro, baño, gracias. Pero bueno, llamo a la policía. El jueves me atendieron. Me dijeron ya vamos. Era abril, todavía no venían. Qué policía, gracias. Gracias a las gracias. Policía, dale, metele. Bueno, voy a abrir. Te pido que... Nada, yo con que te vayas estoy, eh. Digo, porque si te querés quedar, hay que ver si querés pagar expensas, a mí me vendría bien. Y justo acá la policía. ¿El chorro dónde estaba? ¿En el baño? Está ahí. Bueno, pega cinco tiros a la pared. Listo, te dejo acá el informito para que firme. Nosotros ya está. Nos vimos... Silencio, era bueno. Abro. Un gato. Este es el chorro. Son tremendos. Te chorrito de galletita, gracias. Mira la cara. Gracias, qué tiene. No sabemos lo que es capaz, gracias. No, déjate para atrás. Gracias. Despacio. Andate. Guarda. Gracias. No le dio ningún tiro, chefa. Ay, qué mala gracia. Me levanto, estaba toda la cañería rota, tirando, salpicando para todos lados. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Gracias, no, no, Andan. ¿Qué? Gracias, Gandhi. Grandi. Gandhi. Gandhi. Gandhi, gracias. ¿Por Gandhi llorás? Gandhi. ¿Qué pasa con Gandhi? Gracias, se murió. ¿Se murió? Sí. Sí, que no sabía yo, Andy. No voy a comer. No voy a comer más. Gandhi, gracias. Pero. ¿Vos comías antes? No voy a comer más. Estoy de huelga. Te digo, no contesto preguntas. ¿Y golos contra qué? Que se murió Gandhi. Dije bueno, nunca comió, así que. Va a ser nervioso. Pero ahora mientras yo comía. Ah, Andy. Gandhi vergüenza. Mmm. Gandhi tumba la huelga. Gandhi. Ah. Ah. Perdónalo, Gandhi, gracias. No. No, no sabe mejor, gracias. No es como nosotros, viste, Gandhi. Le falta una huelga encima, gracias te la Gracias. Me levanté hoy a desayunar, no había nada. La de los muebles, nada. ¿Qué pasó? Te estoy salvando la vida, gracias. De nada. ¿Hm? ¿Mm? Ayer te fuiste a dormir. Cuando hoy estaba viendo un video de comer un poquito más sano gracias. Tuve toda la noche, gracias. Reproducción automática, gracias. No dormí. Ah. Tuve que ir todo, gracias. De nada, Gandhi Gandhi. es por Gandhi? Pues estás comiendo carpanel y granny, te pagas el baño y ¿qué me das a mí? Caca de caca. No, vamos, ahí vamos, sano, ¿eh? pero está, yo gracias de nada. Ya me cargué, ya pedí. Una fruta se viene grande y qué buena, ¿no sabes? En dólares, sí. Vamos a tener un mes, gracias. De gasto fuerte, gracias, pero lo vale. Gracias, gracias. En dólares, ¿cómo? Puedo vender el mueble aquel, capaz que alguien lo quiere. Conseguimos ¿Con un, un Easy. Thank you. No sé inglés yo. We learn. Now we, we, we, we acá, here, English. Hablamos en English y estamos, ¿Mm? Sí, bueno, pero... Ah, no, ¿dónde está? Spanish. No, Spanish, no, caca, de caca. ¿Mm? Pero, ¿cómo hago para...? <totrisa> Thank you. In English. Here en la casa. welcome My favorite color is blue Come on. Yeah. Yes. thank you thank Gracias. Gracias. Gracias. ah un y Tenía tapones, no la escuchaba ya, no pasa nada, pero seguía con la comida. Si entraba con comida, desaparecía. No sé qué hacía, ¿cómo hacía? Y perdí un par de kilitos, si estuvo bueno eso, era como, ah, perdí un par más, y fue como, eh, costillita Martínez, eh, no está bueno. Lo voy a hablar. Digo, espero un buen momento, que esté tranquilo el día, viste, que esté como para hablar. Frío, Agosto, septiembre, octubre, noviembre, justo no se dio. Después vinieron las vacas. Cheer. thank you. Y acumulé que estallé. Justo estaba tranca. We make mate? Ah, oh, para, un poco, basta, Cortale un toque. Para, estás todo. Llegué a papá, cállate, cállate, basta. ¿Qué pasó? Yes. Perdóname, pero no hay más. Sos insoportable. Oh. You. Ah, ¿es en inglés? Eh, thank you. Bueno, bueno va, para, para, para. Esto es lo que te digo. Te estoy hablando de algo que te pusiste a cantar una hora y media y win to win. Win, I win. Bueno, no entiendo inglés. ¿Va? No me hablé mal inglés. Está bien. No problema. Va. ¿Mm? Yo sé lo que estás. Gracias. No digas Gandhi. No, no, no, no. Gracias. Un retiro de silencio. Uh -huh. Gracias. Hola. No? Sí, sí. Me vendría... Uy, que esté tranquilo acá, así que no, no hablemos, sí. No hacemos, Momichi. Gracias. Franca. Dale. No, no. Dale, vamos. 3, 2, 1. Se prendan los jugos yo. Mozzarella, gracias. Dale. Para, pregunta, gracias. ¿Vale sin palabras? Te digo? No. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Salimos de la cancha señores. Gracias. en el silencio uh -huh. bueno, silencio si, sí, sigamos, sí, gracias si no somos como eso que no pueden parar hablar gracias, no, que no pueden estar con uno me hiciste acordar, Mira, mi abuelo sabía lo que decía? Mira, no hacemos un ruido un movimiento y u a, gra, nada por media hora desde ahora Vamos ¿sabes qué le hubiera gustado esto, no? El gordo loco Gandhi, como le encantaba en esta gordura de ser así y seguida. ¿Qué iría para romper el silencio, ¿no? Gracias. Algo en indio, gracias o no. ¿Sí? Y sí. Bueno, basta, basta, pará, pará. Listo, nada ¿no, más. Nos tenemos que separar. ¿Qué? Sí, sí, me voy a mudar. Me voy a mudar. Bueno, yo me voy a morir. ¿Qué? ¿Cómo que te va a morir? Sí. Eh, que me mal, que me jodido, querido. No, no, no, no me sonríe, gracias a la vida, che. Ah, me queda mucho. Te lo cuento a que sigue. Ah. ¿Te hago un tecito o algo? ¿Lo tiro por las cañerías? ¿Puedo hacer algo? Lo último, que quiero. ¿Qué? Ah, gracias, te mando, gracias. Un momentito, ¿qué? que. Yo voy gracias. ¿Lo pongo en YouTube o.? No, gracias, quiero verlo. Gracias, vale, vale, me ¿Cómo te llevó al mar? Lo que está todo, hay que editar todo. Se viene un pedido, gracias. Online y en las rueditas, una más con rueditas y me puede llevar, gracias. No te voy a temblar por todo lo que te cuelle te obligue cuando lo veía. Ay. Envialo, pone, pone, envialo, pone, lo, pone, lo, todo lo que, no. Bueno, lo compré, llegó, lo instalamos. Nos vamos al mar. ¡Ja! Oh, ¡Qué lindo esto, che! ¡Gracias, eh! ¡Ah! ¡Te escucho mejor! Sí, permiso, me voy a meterlo acá. Ah, creo que no, gracias. No voy a morir, gracias. Mm, mm, mm. Buenas, gracias. Buenas, Alicia, ¿no? ¿Eh? Bueno, volvemos ya a la fui che. Gracias. Vamos, como, como que, es lo mismo, o sea, olas. Siguiente, gracias. una vuelta y me quedo viendo el mar. Supuestamente enojado, pero ni idea. Menos registro. Creo que sí, digo. ¿Sí? Sí. No sé. Vuelvo y le digo, bueno, no nos vamos a ver más. ¿Qué? Sí, yo te dejo acá. ¿Qué? Gracias, no, pará, que. pará, pará. no me puedes dejar acá, hablemos. Yo sé que estás enojado, gracias por el chiste que sacamos con tu vieja, entre tu familia, gracias. Ahora se están todos cagando de risa. ¿Qué chiste? Eh, ¿Cómo? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste sacaste con mi vieja? No me cambié el no, tema, Me está diciendo que me vas a dejar. No, me eh, Lo no voy a buscar sola. ¿Entendés? ¿Con quién voy a hablar? ¿Eh? ¿Con este gato chorro? No, el gato me lo llevo. ¿Cómo te lo va a llevar? Gracias a como un hermano para mí. Gracias, no. No te vas a quedar sola. Mira quién encontré. Vení y pasa. ¿Quién? Gandhi. Sí Él se va a quedar con vos ¿Ese Gandhi? Sí No se murió Gandhi Fingió su muerte y vino acá Mira habla en indio. Atat este at no Gandhi, atat ¿qué? Bueno vos elegís si querés quedarte sola con un vagabundo o con Gandhi ¿Qué querés Ahí el perfil no estoy, gracias. Sí, sí, ah, qué no gracias. At, at, at, Él no entiende español. No, no se van a poder comunicar así, tipo conectar. Pero él tiene un techo y vos le podés hablar todo el día sin quemarle la peluca. O no, lo que querés. ¿En serio pensás que es todo lo que quiero? Me voy a poner a llorar. El hombre lindo que por mí. Como me conoces, y antes de irme me doy vuelta y le digo... Gracias. No, gracias a vos. Disculpa la intensidad por momentos, pero te deseo para este lugar al que es, que probablemente sea bueno, para ti peor, ¿no? lo sabemos, pero eh, que te encuentres bien. De corazón te digo, te deseo lo mejor. Te voy a extrañar. Estás hablando mucho mejor? Sí, yo hablo así. Y pero y el trabajo, el gracias al el Gandhi? Ah no, eso me lo hice, o sea, me lo puse yo a ver si.. a ver si podía. Yo tengo que hacer. Imagínate que si no pongo un poquito de juego, la cosa. Viste cómo era, vos sabés, vos sabés. Sí, ¿me entendés? Con él me intentó decir jueves, todo lo que pueda. Jue... Gandhi, jueves. Pero. Nada, chau. Chau jueves. Que jueves la vamos a pasar, Gandhi, a porque la vamos a gastar. Ay, si te jueves la túnica. ¿Eh? At, at, at, at. Vos lo dijiste, Gandhi. Vos lo dijiste.